Niños, niñas, mis hijos, mis hijas, cranianos y cranianas, Miren, o va la otra pinche mamada, porque si sí, gustó la mamada de la semana pasada. No soy guerra de chistes, ni nada, no, nada nada más simplemente estamos buscando formas de convivir con ustedes y pues esta es una, una mamada que creo que puede acercarnos un poco a algunos de esos jocosillos que andan por ahí, ¿no? Claro, sí. A petición de la carlaca el sábado que andaba hasta el fundillo y que quería chistes. ¡Ah! Nos vamos a aventar un chiste. Estábamos pensando que no vamos a contar aquí chistes muy gruesos porque nadie está chupando aquí como para aguantar de repente una cosa así muy maciza. Ya después de la chupadera viene lo macizo, ¿ver? Entonces es un chistín inés. No sí nos Llega un güey de traje así muy serio con, con una bolsita, así, a un edificio, ¿no? Llega y están las secretarias y está ahí la recepcionista y yo tengo su bolsita. Buenos días. Pone la bolsa, desata el nudo, la abre, y un frasco con un cacahuate horrible, un troncomóvil así de hasta con sus ojitos de semilla de jitomate, una visita de perejil. Ya con vida, ¿no? Su, su, sus manitas de lote, una cosa espantosa, un cal, pero así, así, así horrible que parecía corcho de, de garrafón. O sea, una no, onda, no manches, no? Y la ¡Señor, ¿qué está haciendo? Vengo a que analicen esta muestra. No, señor, es que aquí no es el laboratorio. No es aquí la dirección de este, fulana de tal. Sí, pero aquí no es. Creo que es en el piso de arriba. Se este es el eh, <risa> pega su bolsita y se va. Y se sube al elevador y ahí va el elevador. Se, se abre la puerta y está otro escritorio. Y llega, pone su bolsita, la asamada y el joven que estaba ahí en el escritorio. ¡Órale! ¿Qué, qué trae aquí, su marrano? Chica caguate, les di una cosa Y el güey hasta lo mía. ¿Qué es eso? No, oh, no sabe qué. Dierese su chingadera Aquí no es el laboratorio entonces allá arriba ah, ¿Cómo se equivocan? No? Y agarra otra vez pinche bolsita, la barra, se sube Y total que hasta que llega Llega al último piso Y otra vez está un escritorio Una señorita ahí Buenos días Comen este, ¿Qué le puedo servir? Miren se saca la cacota y dice, ay, otra vez se confundió? No, mire, aquí no es el laboratorio. Pero si quiere lo paso con el doctor, este es el consultorio del doctor Fulano Atalán. Pero si quiere lo paso con el doctor y a ver qué le dice, porque sí, aquí no es el laboratorio. Discúlpeme. Bueno, sí, por favor, pásenme, porque sí necesito que alguien me diga algo. ¿Qué ha hecho que pasa con el doctor y está el doctor. Buenas tardes, Juan. Chénse, por favor. Y, yes". Ya se siente el joven, agarra, abre y saque. Y mi enche mojón horrible, ahí espantoso, hasta <risa> ver que trae la puntita. Por... <risa> Casi ¿no? Y, y dice, sí, ¿en qué le puedo servir? ¿Sí le dijo a la señorita que aquí no es el, el laboratorio? ¿verdad? Sí, sí, sí, doctor. Pero es que estoy desesperado. <risa> Miren cómo me siento ya de lado. Ya no sé qué hacer me revisen los ojos, doctor, quiero que me revisen los ojos sí. Señor, pero, a ver, sí. no le entiendo ¿Por qué quiere que le revisen los ojos si lo que me está trayendo es una muestra fecal? Porque quiero que me diga por qué me llora cuando me aviento estas madres Te dije, estaba muy tonto, muy tonto Ahora le va a tocar a Pipo aventarse uno es para clasificación, ¿eh? Un muchacho que tenía las manos así Una mano así y una, una normal Se le parece un genio y dice, Tienes tres deseos, piensa bien lo que vas a hacer Piensa bien lo que vas a pedir porque no es retroactivo Retroactivo es que no se puede hacer Para nuestros compadres oh. Oh. Bueno, pues pide usted lo que quiera Ponme la mano como la otra ¡No! ¡Al revés! ¡No, estúpido! ¿Y si le queda la carita? Genio, con esta de febra Inocente, estupidez, una mamada, la verdad. Papá. Pero, pues, ¿sabes qué Queremos estar en contacto con ustedes. Si les gustó esta mamada fresita, póngale like. este, Y de todo, póngale like. Y nomás comenten ahí si les gustan las fresones o quieren algo más picos. Son niños, porque la verdad, este, a mí me gustan más picos. Sí. sí este, este, pero la petición estos nada más. petones hasta me cuesta el trabajo. También por eso me cuesta el trabajo que con pico. Pero. <risa> pero <risa> Por favor, likes y por favor, díganos qué pedo. No está haciendo pendejadas ya gratis. Chao.